En los territorios de Kenshi, cada pequeño detalle revela datos del pasado. ¿Qué historias o secretos nos contará si juntamos cada uno de ellos? Vamos a empezar por la parte más al oeste, el Camino de Hierro, lugar desolado donde solo habitan seres metálicos hay escombros y basura metálica que decoran el lugar, además de lo que parece ser la estructura de un edificio. En el lugar habían construcciones, pudo ser una fábrica o cantera, o como bien el nombre nos dice, pudo ser una ruta de transporte de hierro u otros materiales. Al ser un lugar cerca del mar, su principal función debió ser la de puerto, que exportaba e importaba mercancías, los cuervos suelen posarse en lugares donde hay muchos cadáveres. Este lugar debió de sufrir la muerte de sus habitantes, los cuales fueron dejados en este mismo lugar. Tal vez por una guerra, o tal vez, al ver las arañas sumergidas en el mar, se puede deducir que hubo algún desastre natural, lo que aumentó el nivel del mar. Aunque una explicación para el estado de estas arañas es que ha pasado mucho tiempo desde que estas dejaron de funcionar por la caída del imperio, y se han mantenido inmóviles hasta este momento. Ahora solo permanece un puesto avanzado que fue un laboratorio del antiguo imperio, y en su estado actual almacena varios núcleos IA, parece ser que fue un lugar importante como para almacenar estos objetos tan preciados. Aún siendo un lugar antiguo, y que hay varios desperdicios metálicos plagados por el territorio, el terreno es bastante apto para el cultivo de comida. El ambiente es tipo árido y verde, aunque preferencialmente es más verde, y posee grandes vetas de cobre, hierro y piedra aunque especulemos acerca del lugar a través de la poca información observable es muy difícil asegurar si las deducciones son correctas pero podemos ver y deducir ya sea un poco de información del extraño pasado que alberga estas inquietantes tierras